Bien, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va? En este video les quiero enseñar cómo hacer arrancar este tipo de motores motocompresor, bochas como le quieran llamar para eso necesitamos tener un multímetro o un, un tester y yo lo que hago siempre para, para no perderme y darme cuenta el toque, es dibujar estos tres pines como verán tenemos un pin arriba y los otros dos abajo lo que hacemos es tenemos uno arriba y los otros dos abajo Así Bien, ahora lo que vamos a hacer es medir Este es el de arriba Este es este Y este es este, ¿cierto? Bien Tenemos lo que es el tester o el multímetro Y lo posicionamos en la parte más baja Lo que sería 200 ohms en La parte de ohms, 200 ohms y lo que vamos a hacer es medir, vamos a medir el de arriba con el de la izquierda. Y nos da una medida. Que agarra bien. 0,9 en este caso. Así que hacemos una línea así y otra línea ahí y le ponemos. 0,9 no es cierto? ahora lo que vamos a hacer es lo ponemos nuevamente acá arriba y acá abajo nos da 15,7 quince, 15 siete como sabrán tenemos en esta ocasión tenemos una bobina de arranque y la otra bobina de trabajo, siempre se toma la, la de menor valor, la de trabajo. Acá tenemos una bobina, acá tenemos otra bobina, por lo tanto este paso a ser nuestro común. ¿Qué quiere decir común? Que están conectadas entre sí, en serie. Esta pasa a ser nuestro trabajo, vamos a poner una 3 Y esta pasa a ser nuestro nuestra bobina de arranque Y obviamente si medimos estas dos, nos va a dar la, la suma de, esto, de estas dos mediciones O sea, no justo, pero aproximado 25 25 casi siempre es la suma de estos dos o sea acá tenemos eh, 10 y acá tenemos 15 0,1 con 0,9 sería ya casi 10 y con 15 hacen 25 aproximadamente y acá iría lo que sería el, el capacitor algunas ocasiones de lo, de lo que sería estos compresores lo único que tenemos que hacer es lo siguiente es mandar fase a esta y acá mandamos neutro ¿no es cierto? y lo único que tenemos que hacer es hacer un puente entre estos dos y va a arrancar nuestra nuestra bocha, nuestro motocompresor para esto ya es algo improvisado, voy a conseguir un cable así, que tenga sus dos terminales, positivo y negativo, o sea fase y neutro. Como les dije anteriormente, vamos a poner positivo, o sea, fase arriba, que es el común. Y después tenemos un negativo voy a hacer es lo voy a apretar un poco para que no se suelte esto es todo a modo improvisado nada más para mostrarle que, que de esta manera podemos hacer eh, arrancar lo que son estas 8 y bien ahora lo que tenemos que hacer es a ver vamos a sacar esto ahí está. Yo lo pongo acá Y lo que voy a hacer es lo siguiente Es enchufar Y automáticamente venir y hacer puente Acá con, esta, con los dos terminales Que dijimos que eran estos dos Hacer puente Y va a arrancar Al enchufar Hay que hacer el procedimiento medio rápido ¿Por qué? Porque la bobina o sea, están, están, le estamos mandando corriente la bobina acá y no está girando el motor. Si le dejamos mucho tiempo, tiende a quemarse la bobina. Al hacer el puente, automáticamente eh, empieza a arrancar el motor. Y bueno, obviamente arranca y, y queda normal. Así que... Lo voy a conectar. voy a estirar esto voy a mostrar un papel que vean que está soplando que está prendida la bomba y ya arrancamos otro motor lo único que tenemos que hacer es desconectar y listo bien gente, espero que les haya servido, les haya gustado el video y si fue así les invito a que le den me gusta, lo compartan el video o se suscriban al canal, así me ayudarán a subir más contenido de esto. Eh, son cosas que por ahí los veo y bueno automáticamente los subo. Lo que verán en youtube tenemos muchísimos vídeos, pero bueno, algunos son videos mucho más largos, otros más cortos. Trato de hacerlo lo más corto posible, pero por ahí trato de no olvidar muchas cosas para no, no cometer errores. Bueno gente, hasta el próximo video, muchas gracias.